No se hagan la apucia. no. No a visitar un neco café es la primera vez que lo vamos a visitar vamos a ver qué tal nos va se llama neco café moca shibuya aquí en shibuya Estamos, hola amigos de Texan Travel, estamos en Shibuya y venimos a un Neko Café, un café de gatos, es el Mucha uh -huh. y bueno, aquí eh, te cobran por cada 10 minutos que estés aquí con los gatos, 200 yenes. Uh -huh. Por persona. Por persona. Si pides eh, bebidas, todas las que puedas este, tomarte, 350 yenes. Um, no sabemos si esos 350 son por cada 10 minutos o en total. Bueno, y hay wifi, pero bueno, entramos y solamente hemos visto un gato. A ver, vamos a ver si nos aparece más. Okay. El lugar está bonito. Eh, agradable y yo está aquí número no esa es la ventaja y te pones el tiempo aquí entramos a las 7.31 entonces empieza a contar a partir de ahí el, este, el costo y hay algunas reglas que tienes que leer antes para este, entrar aquí para no cómo a los dedos.